Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues ya les enseñé de que iba a jugar este Strucid y voy a hacer la segunda parte porque este es Irmix que me lo había pedido. Así que bueno, espero que les guste y nos vemos hasta la próxima. Y pues bueno, chao. ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué pedo? No, es que me da relax, me da relax, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Lalo, te voy a banear el Roblox, ok. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Sustos que dan gusto! Son de las balas... Ay, tengo. Es tengo Que se llame. Eh, ¿qué pedo? No sé Te hablan ¿Me están llamando a mí? Sirmix. Ah, CIRMIX Alguien está llamando El CIRMIX Recházalo, Ya lo rechazé, Uh, su corazón ¿Quieres, se el, mito, ¿quieres ¿no que lo que ¿Quieres que, donde, que se meta aquí? Sí, mételo ¡Ya nos exhibiste! <risa> no, no lo metas, no lo no, no, no, me metas me Ya. Bueno, gracias por la cajita De nada, pues. ¡Ah! La decepción La traición, amigos La pues. traicioneros Y se están robando en todo mi cerebro en VIP No es cierto <risa> <ratas, risa> <¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? risa> Nada más, más a uno Nada más uno El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, mío, mío, mío, mío Ay, si sí voy a grabar con Golden. ¿eh? Yo, qué chingados, repitado, ¿qué? ¿Qué? Hey. Gente, punto acá. Es que okay. dijo que tú eras muy malo. ¿Cómo se dice? tu programa sin mitad. Ay, el Sir está muy presumido. <risa> ¡Ah, le ¡Livuchats! ¡Ay, qué bien! <risa> <la> <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué ¡Qué lo que me dio cuenta... Lo que me dio... Repito. Lo que me dio... Cuenta, de que buscó mi Sirmix, se suscribió y después se suscribió a su canal. Y, y después dije, después te vas a suscribir otra vez. Y no se suscribirás Ay, cabrón. Oye, ¿qué cuenta estás ocupando? ¡Neta! ¡Nos vamos <risa> el mismo tiempo! ¡Qué ridículo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Uh, ¡Ya se murió este wey! ¡Adiós! <risa> me mataron. ¡Ah, ¡Oh, buena! ¡Lalo, Lalo! La, la, la, la. ¡Tengo 20 segundos! Tengo 20 <risa> segundos. 18, 17, <risa> 16. ¡Ey! <risa> si no me suscribo de tu canal, eh. <risa> por el por el no hay problema. No. ¿Qué? ¿Estás retándome? <risa> gracias. Nada. De nada. Ahora queda suscríbase, Golden. Suscríbanse, ahora sí, suscríbanse, suscríbanse. Ahora queda Golden. ¿Quién en el me va a salvar, verdad? ¿Dónde está Golden? No, pues me ya estoy voy. Estoy buscando armas, espérense. Ya morí. No, Golden. Oh, yo pues sé okay. que tú puedes. Yo sé que yo llego. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Oh! Adrenalina. <ríe> Su salvación <ríe> ha llegado. Mucha <ríe> oh, calidad que matar a ese. Todo ¿eh? todo Mucha cara. Diosito lindo, gracias. Dame la poción. Hey, ya estaba checando tu canal y estaba revisando que que subes videos de tu escuela. Sí. Ay, no ya lo vi, ya sí, lo, lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es que tenía que subir, de hecho, ese, el penúltimo video que subí Fue el último día de la escuela, antes de la cuarentena Sí, lo, sí estaba checando las fechas Lo que me, lo que, lo que me dio cura que tú subiste, tú subiste el video de tu escuela Y yo también lo hice, pero fue el primer video de mi canal lo más ah, que no, pero... Oye, Golden, ya llegaste, córrele Yo estoy aquí en el lobby Yo ando viéndolo Sigue sí, con vida, con 17 de vida, 15, 13, 11, 9, y no habla, 8, 5, 3, 1, ay lo mataron.